Yeah poopy Homa. Ya no quiero más love, quiero más show. En mi casa estacionó un Rolls Royce, quieren mi don, llaman al phone porque el pupi otra vela partió. Parece un clon, no le salió. Lo barato beta, dijo un don, soy el patrón que te bloqueó. Vine acá para cambiar la visión. Ya no quiero más love, quiero más show. En mi casa estacionó un Rolls Royce, quieren mi don, llaman al phone porque el pupi otra vez la partió. Parece un clon, no le salió dijo un don soy el patrón que te bloqueó vine acá para cambiar la visión metido entre flyers, porfa no te desmayes, que recién arrancó el baile sabes que eres de mi sangre, porque acá te cambiamos el aire que la chupé lo que hablen, porque para mí no son nadie, ellos solo quieren que baje esa es tu girl, entonces por qué se me tira a mí será que ella prefiere al king yo solo persigo todos mis dreams, esa es tu girl entonces por qué se me tira a mí. ¿Será que ella prefiere al King? Yo solo persigo todos mis dreams. Sin saber lo que seré mañana. Solo sé que la quiero en mi cama. Por favor, no te me hagas más trap. Que yo sí te trato como dama. Muchas y siempre la cagan. Sin saber lo que seré mañana. Solo sé que la quiero en mi cama. Por favor, no te me hagas más drag, Que yo sí te trato como dama. No como ellos, las manos se lavan. Yo por vos me tomo una lava. Muchas chances y siempre la cagan. Ella quiere todo mi love. Pero sé que no soy libre. Yo ni siquiera le insisto, solo me sale distinto, porque nacimos distintos, no nacemos los distintos, porque no estamos para el circo. Ya no quiero más love, quiero más show. En mi casa estacionó un Rolls Royce, quieren mi don, llaman al phone, porque el puppy otra vez la partió. Parece un clown, no le salió, lo barato que está, dijo. Bloqueó. Vine acá para cambiar la visión Ya no quiero más love, quiero más show En mi casa estacionó un Rolls Royce Quieren mi don, llaman al phone Porque el pupi otra vez la partió Parece un no, clown, no le salió Lo barato está. dijo un don Soy el patrón que te bloqueó Vine acá para cambiar la visión Ella quiere todo mi love Pero sé que no estoy listo Yo ni siquiera le incito, Solo me sale distinto Porque nacimos distintos No nacemos lo distinto Estacionó un roll es Quieren me down, llaman al phone, porque el pupi otra vez la partió.